La guitarra, la flauta y el tambor. Desde las profundidades del mar, se escuchaba cantar a una pequeña guitarra que cruzaba todos los océanos en busca de una nueva canción. Lejos, se encontraba su casa. Ahí vivía junto a la flauta y el tambor. Ellos extrañaban mucho a la guitarra y contaban los días para que regresara. Durante el viaje, la guitarra conocía hermosos lugares con muchos sonidos diferentes y se encantaba con todas las cosas que podía ver. Sus brillantes cuerdas saltaban de felicidad. Empezó a escuchar a otros instrumentos que nunca antes había oído. Ellos le contaban grandes aventuras y le explicaban cómo podía llegar a las canciones que tanto deseaba encontrar. La guitarra escuchaba con mucha alegría y atención, pero siempre pensaba en la flauta y el tambor. Así la guitarra siguió su camino y después de un largo tiempo al fin llegó a ese lugar donde tantas canciones podría hallar. La guitarra comenzó a oír una y otra vez cada una de las notas, pero por más que buscaba, sentía que algo faltaba. La guitarra no entendía qué pasaba, y un poco confundida, tomó y guardó con mucho cuidado todas las canciones que podía. Comenzó su viaje de vuelta a casa, y después de varios días, la guitarra al fin regresó. Ella estaba más grande y su canto era más fuerte. En la casa se encontraban la flauta y el tambor, los que al ver a la guitarra tan bella saltaban de emoción. Se sentaron los tres juntos y comenzaron a escuchar con atención. La guitarra, un poco desanimada, les contaba que no pudo encontrar la canción que tanto buscó. En ese momento, la flauta y el tambor comenzaron a cantar las bellas melodías que salían de todas las canciones que la guitarra traía. De pronto, la guitarra escuchó y en su interior se dio cuenta que lo único que faltaba en sus canciones para que sonaran a la perfección era que lo acompañaran su querida flauta y su querido tambor.